Hemos disfrutado muchísimo con tu exposición, la gente ha salido encantadísima y ahora te vamos a pedir que brevemente nos digas cuáles son los fundamentos de DUA. Así en, en síntesis, yo creo que hay como cuatro factores que son los fundamentos reales. O sea, cómo se construye el DUA es a partir de los avances en la investigación en neurociencia el, el hecho de poder conocer mejor cómo funciona el cerebro pues ha hecho que podamos comprender o tener evidencias del funcionamiento del cerebro y cómo afecta o cómo puede afectar en los procesos de aprendizaje. No porque los vayan a cambiar, pero sí que nos permiten comprender mejor y así regular también la, la intervención educativa. El hecho de saber que hay, neuro, hay redes neuronales, que intervienen en los factores emocionales de cara a la implicación en el aprendizaje, redes neuronales que intervienen en lo que es la, presentación, la captación de la información, la, la representación de la información y, la, y las redes neuronales que tienen que ver con los aspectos estratégicos de, del aprendizaje, eh, tienen, que intervienen en todo lo que es la construcción y la interacción con la con la información en el aprendizaje, es un elemento clave en, para, para la intervención educativa. Luego también esto está relacionado y, y confluyen pues, las teorías del aprendizaje. Pues, Vygotsky, Brunner y, y Garner, por ejemplo, son, son claves en esta formulación del DUA y del, de su proyección a la práctica y luego la, la contribución de las tecnologías. Las tecnologías son unas herramientas que, más allá de ser solo herramientas instrumentales, eh, permiten un, rediseñar la educación y crear un nuevo escenario de intervención con su, con su apoyo. El, el DUA lo que tiene es que todo esto crea un modelo estructurado, organizado, y que se va validando en la práctica y es un modelo dinámico que se ha validado de alguna manera o se está validando de manera sistemática desde la práctica y eso, la contribución de los docentes en decir lo que funciona y ponerlo de manera integrada en un modelo, creo que es el, la, una de las aportaciones de las mejores o las mayores contribuciones del, del DUA.